Señoras y señores de Norte Azul, atacar a cuadra, partidarios, cronómetro en cero, arranca el partido, viene el remate de Kevin, le al arco y le va a tapadón de Ignacio Araya, la despeja la defensa de ferroviarios, Ignacio Araya, notable bien, intervención, notable intervención de Ignacio Araya, Rodolfo Sáez.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 lo anticipaba Rodolfo Sáez. Hay que pegarle desde afuera. A lo largo a ver si que llega Julio Castro. El área Castro. La zurda de Castro. Oh, la tapada del arquero. Nazareno en el primero. ¡NASA! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡El NASA! ¡El NASA! ¡El NASA! ¡El NASA! ¡El NASA! ¡NASA! ¡NASA! muchachos porque estoy haciendo goles. Porque estoy jugando bien. Porque estoy dejando la vida en alto y rojo. Arriba para el cielo. Arriba para mi familia. Arriba para el depo. Lo gana Deportes por 1-0 con el gol del bendecido. Con el gol de Nazareno Fernández. 1-0 lo gana el depo Rodolfo Sáez. Venía haciendo muy buenos partidos Nazareno Fernández con este gol. Recupera, mantiene su confianza. Y sale un poco más en un partido cerradísimo. Donde no teníamos por dónde aparece Nazareno Fernández. ...y abre la cuenta en el tubabel Bustamante Lastra Alfeo. Con la tranquilidad de la... pero ¡Araya el centro! ¡Castro! ¡Oh! ¡Casi llegó el segundo del partido! Julio Castro... ...bueno el toque para Kevin Lee. ...avanza por la banda izquierda... ...cuadra de partidales con fútbol volado ...viene el centro... Oh, ...la corta muy bien Ignacio Araya... ...es mía la pelota, es mía Doctor... ...Fernández, balón largo por la banda izquierda... ...para que remeta Brian Núñez... ...se la juega el Diablo... ...a ver qué es lo que pasa con el Diablo Núñez... ...por la banda izquierda... ...dale Diablo el remate de Brian Núñez Señoras y señores, arranca la segunda parte de la gloria. Interesante partido de Kevin Leiva. Julio Castro, se viene Castro, Castro contra el mundo. Castro avanza, Castro, Castro le un golazo. ¡Castro! Penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal. ¡Qué jugada de Julio Castro! ...avanzó solo contra el mundo... ...en una estampida brutal... ...arremetieron los, los ferrocarrileros que intentaron bajarlo... ...Castro para el penal... ...Castro para el depo... ...dos actores para una acera... ...el noveno Castro... ...se viene el comandante... ...Castro, ¡Castro! ¡Ahhh! ¡Salve Santa! ¡Solada encantadora! ¡Coyente con y de amor! ¡Golazo de Julio Castro! No es nacido en Linares, no tiene sangre vialense, pero tiene los huevos, tiene el coraje, tiene la pachorra que tiene toda esta gente de esta hermosa ciudad. Golazo del hijo nuestro, del comandante Julio Castro, a su orden, comandante, hasta la victoria, comandante, hasta la mierda, comandante. Vamos de porque se puede.